Hola, yo soy Gaby, Que soy Sara nosotras somos Highways. <risa> bueno, hoy oficialmente vamos a empezar el primer, La primera grabación del tema acústico De uno de los temas que ya habíamos lanzado anteriormente eh, Y con la ayuda y la compañía de nuestro amigo Songol Angelo El más Hola. pro del mundo ya te sabe, bro. Y nada, hoy le damos arranque al primer acústico Así que vaya a De la a compañía de Sam, Sara, Esteban que nos están acompañando, lindo. Y vinimos acá en este vivero que está acá en Villaliza, que es buenísimo, muy lindo. Por si quieren venir, sí, y ahora vamos a empezar a grabar. Sí. Plano de detalle general: Plano de taller que, eh, cada uno trae de vuelta y después hace uno con una gran angular. ¿Eh? Las desventajas de que siempre se te eh, te teníamos todas las cosas, pero de repente se te pasa, por ejemplo, papel higiénico. ¿Quién quiere hacer pipí? Por ejemplo, acá ya no tiene papel higiénico, no ¿chamos? No ¿Pero con qué te vas a limpiar? ¿con hojas. con hojas. ¿Cómo te se sí. ¿yeah? cae el sudor, por ejemplo? Hola. Tiene <ríe> un Entonces cosas así nomás sí, eh. Entonces, a que tiene trajimos todos los cables, los micrófonos, la silla, trajimos todo inclusive. y hace calor la Y hace calor, bueno, más feliz de ver. Eh, el, Cuba. Super bien. Feliz de participar en un video de las highways. Ese fue mi sueño desde chiquito. Vamos <tose> a ver. Vamos <tose> Vamos <tose> a Vamos <tose> ¿Qué tal les va a ¿Cómo se sí. Esa música es muy sí. creepy. Entonces... Las tomas, como están, tiene que están puretes? De, también un descanso del sudor, estamos de que estuvo corriendo. Esta es una moda que hoy estamos usando, eh, se llama Dual Way Style. <risa> Ahí se trancó como mi pelo, no en serio. <risa> Yo soy Gaby. Yo soy Sara. Y este es. Aquí hay mentira. Aquí todos somos Highways. 1, 2, 3. Hola. Yo soy Sara. No. 1, 2, 3. Hola. Yo soy Sara. Yo soy Gaby. Y nosotras somos Highways. 1, 2, 3. Hola. Yo soy Sara. Yo soy Gaby. Y nosotras somos Highways. Hi y esto es. El detrás de escena. Yeah. <risa> Hola a todos. ¿Qué tal? Yo soy de Highway Y esto es un DDE de, eh, detrás de escena con Highway. acá está el señor Angelo Marrelli alias oh, Song no sé por qué pongo así porque ni siquiera suena no, <ríe> espero que puedan disfrutar de, este hermoso, de esta hermosa versión acústica de Lightwalk like que es uno de los primeros temas que lanzamos con Highway en el 2016 el segundo tema que lanzamos en el 2016 a finales del 2016 ¿no? o el 2017 ¿no? finales 2016 y entonces hoy después de 5 años, ¿cuántas? Estamos reviviendo la canción pra, 15, Sí, después de 5 años 6, 4 eh, ah, ahí la que nos va a contar bueno. Bueno. Bien, ahí. Bien chicos, terminamos wow. el primer día aquí de Highways Vamos, vamos, vamos, primer video, de octubre Acoustication for Papa. Acoustic version. Sí, pero um, voy a, a, a, mi, a todos los fans. No, no. No, oh, no, uno, uno, dos, dos tres, high way. Dale, muchísimas gracias por por esto a ellos y a todos ustedes también. Esto porque sé que van a estar apoyando este hermoso trabajo que estamos haciendo con todo el corazón. Sí, así que no no se cansen de escuchar like what por favor y no se olviden cuídense coman bien duerman bien y, y escuchen Skyway <risa> y vean el canal de Team Dual y también los videos de Duality sí, no. les queremos, les queremos muchísimo, chao uno, dos, tres y diez, esto fue DDE Skyway, sí <risa> <risa> chao